El mandatario Guillermo Lazo suscribió un decreto que dispone la entrega de bonos de emergencia para las personas afectadas por los hundimientos en Saruma. Además, ya está en marcha el plan de acción para cubrir los socavones. Varios ministros y autoridades de la provincia del Oro estuvieron presentes en una reunión donde el mandatario oficializó la entrega de un bono que beneficiará a 93 familias de damnificados por socavón en Saruma que dejó tres viviendas destruidas y 49 en riesgo. El ministro de Inclusión Económica y Social confirmó que hay una inversión de 38 mil dólares destinados a los damnificados. Se espera que esta cifra ascienda a 150 mil dólares hasta abril de este año. Podemos y estamos en capacidad de arrancar inmediatamente, y cuando hablamos de la inmediatez, es a partir del día lunes de la próxima semana, entregar a los damnificados y los beneficiarios de este bono de contingencia que bordea o que es de 252 dólares, Lazo incitó al alcalde de Zaruma, Jansi López, a delimitar el territorio urbano y tomar acciones frente a la minería ilegal. Usted lleva seis años de alcalde, yo llevo apenas siete meses de presidente y vamos a estar al lado de los sarumeños, pero me parece que usted o su labor deja mucho que desear. A este reclamo también se sumó la ministra de Gobierno, quien reclamó a las autoridades de Saruma un plan general de planificación territorial. Por otra parte, Vela también dio cuenta de las acciones y los resultados de los operativos de control en Saruma, en los que se encontró cuatro tacos de dinamita, 209 bultos de material mineralizado, un detenido y decenas de casas que contaban con boca minas. Por otro lado, el encargado del plan de recuperación, el viceministro de Energía y Minas, Javier Vera, afirmó que ya se trabaja en cuatro fases. Estudio y diseño de socavón, construcción y sostenimiento de socavón, estudio y diseño de la solución del subsuelo, relleno para la estabilidad del suelo. Estas acciones se realizan con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Por el momento, no se conoce la situación actual del subsuelo de Saruma y el único referente es de este diagrama diseñado en 2018. No ha podido ser actualizado ya que la delincuencia organizada no permite el ingreso. Debido a esto, es imposible el trabajo interno con material técnico por lo que se trabaja en el diseño de un soporte horizontal de taludes de socavón. Por el momento, el Ministerio de Energía ya empezó con los tapones de hormigón simple, con 3,60 metros de alto y ancho. En este proyecto se planea destinar aproximadamente 3 millones y medio de dólares en nueve meses. El vicepresidente Alfredo Borrero se encuentra en aislamiento domiciliario y con seguimiento médico, al confirmarse que dio positivo para COVID-19. Según un comunicado del gobierno, Borrero presenta sintomatología leve. Además, ya recibió el esquema completo de vacunación y cuenta con las dosis de refuerzo. Por otro lado, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció en su cuenta de Twitter que estará en aislamiento preventivo y en 48 horas se realizará una prueba PCR. Cambiando de tema, el municipio de Quito envió un exhorto al COE Nacional para que se revise la decisión de retomar las clases presenciales con el 100% de aforo, algo que está previsto que se inicie el 7 de febrero en los planteles educativos del régimen Sierra y Amazonía. El secretario de Salud explicó que la solicitud es que se analice la medida considerando que en la capital se reportaron cerca de 190.000 casos confirmados de COVID-19, el exhorto busca que se revisen las medidas de acuerdo a los perfiles de cada cantón, porque si en un cantón determinado existe una alta transmisibilidad, es probable que ahí sea necesario hacer un regreso a clases progresivo, semipresencial o híbrido. Ahora les informamos que la vacunación contra el COVID-19 para los niños de 3 y 4 años cada vez está más cerca. Pero ¿cuál es la perspectiva médica y de los padres de familia sobre esta decisión? Veámoslo en el siguiente reportaje. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales afirmó que el proceso de inoculación para los niños de 3 y 4 años iniciará este año. Y aunque todavía no se sabe con exactitud la fecha, lo más seguro es que la vacuna que se aplique sea Sinovac, ya que esta es la que se utiliza en niños de 5 a 11 años. Carlos Cepeda, pediatra, considera que los ambientes escolares son sitios de alta transmisibilidad, aun cuando se toman las medidas de bioseguridad correspondientes por lo que asegura que el hecho de que ya se haya vacunado a menores de 5 a 11 años brinda mayor seguridad para la inoculación de los niños más pequeños. No, no, todas las vacunas son tan buenas y pues tenemos la ventaja de tener ya experiencia en un grupo de población pediátrica y eso nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que, que es una buena elección. En relación a los defectos de la vacuna, Cepeda asegura que eso no es motivo de preocupación. Creería que más de lo que ya hemos venido teniendo, que, que son reacciones muy leves a la vacuna, pues eh, sin duda va a ser algo como para, para tenernos bastante tranquilos sobre el perfil de seguridad de la vacuna versus... Lo que estamos teniendo ahora que es aumento de los picos de, de infección en grupos pediátricos. Alejandra Vaquero tiene tres hijos. Uno de ellos es Emilio de tres años y al igual que toda su familia, él se contagió de COVID-19. El pequeño logró salir victorioso, pero su madre teme a que exista una reinfección. Me sentiría mucho más segura de que si en algún momento tienen una recaída, nos volvemos a contagiar, él va a estar seguro y bueno, evitar cualquier cosa grave, ¿no? A futuro, entonces sí estoy talmen, totalmente de acuerdo con la vacuna. Felipe tiene tres años y su padre, Andrés Miranda, está de acuerdo con que lo vacunen, ya que considera que eso le ayudará a protegerse de las nuevas variantes del virus. Y aunque no tendría inconveniente si es que la vacuna es Sinovac, él preferiría otra alternativa. O sea, en, en mi preferencia sería Pfizer, ¿no? Porque tiene mejores estudios y mejor control, pero... Lastimosamente son las autoridades las que adquieren las vacunas y bueno, también la, la que proponen eh, también tiene un rango de eficacia importante, entonces lo importante es la vacuna. Es importante resaltar que hasta el momento no se han reportado problemas con la inoculación hacia los niños de 5 a 11 años. Algunas farmacias reportan escasez de medicamentos por la alta demanda de antibióticos, antigripales y analgésicos. Un equipo de Udla Channel salió a las calles para constatar esta realidad. Durante la primera semana de enero se registró un aumento significativo en comparación a diciembre de compras de medicamentos para tratar casos de COVID-19 y enfermedades respiratorias. El paracetamol se empezó a escasear. Ahorita en las bodegas que manejo realmente no hay, a lo menos el de un gramo está completamente agotado. Esta semana sí ha sido bastante exigido. El ARCSA reforzó el control de ventas por receta. sin embargo los ciudadanos acuden a las farmacias sin ellas. Lo que se vende principalmente es paracetamol, vitamina C, complejo B, por el COVID. Por el COVID. De ahí los antibióticos, pues es, depende depende lo que, lo que prescribe el médico. Alfredo Garrido, farmacéutico, explica que por esta situación hay un stock muy limitado de estos medicamentos. Al momento no están despachando las distribuidoras. Está bastante restringido, por ejemplo, caravis Palatós, los mismos antigripales, los antibióticos, está restringido hasta Nueva Ortega. Udla Channel también conversó con un colaborador de una cadena de farmacias, quien indicó que en su bodega no hay stock de antibióticos ni genéricos derivados. Además, señaló que si bien existen las exigencias del ARSA, la desesperación de muchos ciudadanos los obligan a venderles medicinas sin prescripción. El Registro Civil anunció que se extendió hasta el 31 de marzo la vigencia de las cédulas de identidad que ya expiraron o están próximas a caducar. alviar director, director de esa entidad informó que el objetivo es contribuir al distanciamiento social y apoyar a las medidas dispuestas por el COE nacional para evitar contagios de COVID-19. También se informó a las entidades públicas y privadas sobre la nueva disposición y se le solicitó que, a partir de hoy, se acepte el documento de identidad expirado en todos los trámites. En otro tema, un estudio reveló que los hogares ecuatorianos más pobres tienen una seria afectación alimenticia debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Se detalla que faltan políticas estructurales del Estado para solucionar esta problemática. El 63% de personas consultadas entre diciembre del 2020 y enero del 2021 por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural cambiaron su alimentación por falta de recursos económicos. Entre el 45 y 52% redujeron el consumo de frutas, verduras, carne o pescado. El 32% aumentó el consumo de envasados, sobre todo en las zonas rurales. Por otro lado, en el área urbana, el 38% dijo que compró comida a crédito. Carla Sarango trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Machala. En el 2020, cuando empezó la pandemia, permaneció en la casa donde trabajaba y ahí recibió una alimentación adecuada. Desde que se relajaron las medidas de bioseguridad, regresó a su hogar y su alimentación varió debido a la crisis económica. Subieron bastante de precio y aparte de eso estaban súper escasos, por lo que no, no, no venían, o sea, no... No podían transportar casi el producto por la misma situación, estaban caros y se dejó de consumir ciertas cosas porque eh, le subió bastante el precio y la economía también estaba un poco complicada en ese tiempo. Más del 70% de los encuestados tenían un ingreso menor o igual a $650 dólares. Estos valores no permiten cubrir el costo de la canasta básica familiar que supera los $700 dólares. Solo les alcanza para la canasta familiar vital, que está alrededor de los $500 dólares. La mayoría de los encuestados comentaron que para solventar las necesidades faltantes, recurrieron a su comunidad, es decir, donativos de amigos, familiares y fundaciones. El sociólogo Juan Cubi explica que debido a la falta de ingresos económicos, los productos naturales fueron reemplazados por productos procesados, menos sanos, pero que se encontraban al alcance de la economía de las familias. El Estado, el gobierno, debe haber planteado una política de abastecimiento de comunidades pobres justamente para evitar que ese problema de la malnutrición o de la deficiencia alimenticia se agravara el informe concluye que existe un bajo índice de apoyo por parte del estado ecuatoriano para erradicar esta problemática que se agravó con la llegada de la pandemia y que hasta el momento no ha sido solucionada.